Si no, te trans, si no te transformas ahora, si no, si no ves que el mundo digital está ahí, frente a tus narices y tú no lo quieres ver, por, por viejos paradigmas, por formas de hacer negocio, vas a quedar fuera mucho más rápido. Bueno, la, la idea nació de Jaime. Eh, bueno, para esto pues obviamente manteníamos una relación ya de varios años eh, como novios, y me imagino yo que él tenía planes de a futuro en ese tiempo conmigo, que por eso, pues, se lanzó no a se ser equivocó. socio, <ríe> y no se equivocó, porque pues ahora ya estamos casados, ya tenemos un bueno. bebé, entonces es, es eh, ya una historia muy, muy bonita, y prácticamente eh, él me apoyó en, en, en este proyecto y, y lo lanzamos, ¿no? Él me dijo, mira, bueno, por el mismo hecho de su experiencia de tener ya una empresa, eh, hizo que de pronto eh, eh, eh, mantener otro negocio no era nada malo en ese momento. Y por esa razón, pues, se lanzó a decírmelo Y bueno, yo también he sido una mujer de riesgo siempre. No, no, me, no me he gustado jamás quedarme ahí. Y prácticamente eh, tuvimos suerte y gracias con la bendición de Dios nos abrieron las puertas de esta compañía. Nosotros trabajábamos, ella vino y aplicó a dos compañías. La una de aviación, que era Ícaro, y la otra era... Secoy, que era una compañía importadora de llantas, pero era una gigante. Las dos, nosotros eran nuestros clientes de muebles de oficina, las dos. Entonces, donde ella iba a aplicar, yo le iba a conocer. O sea, cualquiera de las dos, yo le iba a conocer. Claro, en ese momento me tomaron de, de, de las dos empresas para trabajar con ellos. Entonces, yo tenía que decidir o la una o la otra. Entonces, yo le digo a él, no me salvaba de conocerte, porque si decidía por la una o por la otra, igual te iba a ver. Igual Ajá. te iba a conocer. Entonces, bueno, yo decidí por la aviación, me encantó. Eh, eh, yo empecé a trabajar ahí normal y veía que ellos entraban, salían, sabía que estaban haciendo las oficinas de la empresa y todo, ingeniero, ¿cómo le va? Señorita, ¿cómo está? Ingeniero, ¿cómo le va? Señorita, ¿cómo está? Así surgió nuestra amistad, hasta que un día me invitó a tomar un café que terminó siendo un helado. Verás. Eh, cuando Diana le hicieron la propuesta, ella me comentó y dije, oye, ya deja de ser empleada, o sea, sí. piensas en algo tuyo, en todo caso, nos sentamos y salió la idea de, de, de esta franquicia. Es mira, a ellos les va a convenir porque no van a gastar un peso, nosotros vamos a invertir todo, vamos a mejorar la marca, le vamos a, a generar ventas, pero lo único que nosotros pedimos es una comisión que, que nos que nos genere a nosotros utilidad para cubrir los gastos fijos, etcétera. Entonces les va a convenir, es un ganar ganar. Nosotros, en cambio, no teníamos mucha experiencia. Bueno, yo ya sé. Sí. Eh, pero lo que, lo que ganábamos ahí era el respaldo de una, de una compañía grande. Entonces, decimos, es un buen negocio, es una buena alternativa para ellos. Ellos querían entrar sobre la ciudad. Y lo que le ofrecían a Diana es que ella vaya como empleada y organice una oficina en el sur. O sea, era prácticamente lo mismo, pero el objetivo de ellos era el mismo, pero eran dos caminos distintos. Entonces, ahí sí le dije, Diana, tú sabes que es mejor tener algo propio, a lo mejor vas a trabajar más y todo, pero vas a hacer, es algo tuyo, ¿no? Entonces tú vas a tomar tus decisiones, vas a, te, vas a, te vas a tener problemas y todo, pero yo te voy a ayudar. Entonces presentamos, llenamos todo y cuando ya se inició el proyecto, eh, estaba ya no estaba organizando sus vendedores y esas cosas. yo iba mucho para allá, ¿no? iba mucho para allá. Entonces, eh, un día que, que nos, nos encontramos a conversar, le digo, oye, ¿por qué yo no...? Yo me encargaba de ventas de la otra compañía y vender muebles de oficina sí es jodido. ¿no? O sea, no es que todo el mundo está haciendo oficinas todos los días. Entonces, decimos, ¿qué tal si unimos lo que tú sabes con lo mío? Y tratamos de generar un, un sistema de venta que de pronto nos funciona. No el tradicional, sino más orientado a, lo, a, a mi mercado, porque yo a los, a los vendedores que yo manejaba, ellos eran, como les decía yo, perros de casa. O sea, ellos conseguían un proyecto y ellos tenían que irse ahí, pelear, matarse para sacarle, porque no son muy comunes los, los, los proyectos de movilidad de oficina. Y había un montón de compañías que hacían lo mismo que nosotros. Entonces, hicimos más o menos este modelo. Y poco a poco íbamos viendo cómo funciona, cómo está, listo, de acuerdo. Y después ya me encontraba más tiempo en la, en la compañía de seguros que en la compañía en mi compañía. Así es que ya me agradó la idea, cómo surgía, cómo, cómo íbamos aumentando ventas y todo. Llegó un momento que le dije, eh, Diana, ¿qué te parece si, si yo me vengo acá ya, ya al 100% para sacar este asunto? Me decía, no, y tu compañía. Y dice, no, no, no hay problema. O sea, la compañía estaba, ya estaba, ya se manejaba ¿Tú? sola. Mis hermanos, eh, mi, en un hermano, mi hermano se encargaba de, de lo que es producción, mi otro ¿Tú? hermano se encargaba de gerencia general y yo de ventas. Entonces, digo, tranquilamente pueden suplirme y como ya todo está encaminado, porque además que ya estaba cansado yo también de tanto tiempo ya, eh, ya llegas a un punto que te, que quieres ver otras cosas, ¿no? Entonces, hablé con mis hermanos, eh, quedamos en que yo sigo siendo socio igualmente de la compañía, pero ellos ya se encargaron de la compañía como tal, y ahí sí fuimos con, con Diana a darle con todo, ¿no? Entonces, nosotros en el sur era muy difícil, teníamos que hacer muchas cosas. Eh, teníamos que hacer volanteo, teníamos que hacer, y les teníamos a todos los, a todos los de la oficina, salíamos y nos parábamos en los semáforos, todos, incluidos nosotros. Dale, volanteo, sacando, sacando contactos, que el, el, el, el email marketing de ese entonces era comprar bases y mandar a todo el mundo a ver qué casas. Entonces empezamos, empezamos y caminando, ya tuvimos, ya engranamos bien, sabíamos cómo el negocio. Y es lo que empezamos a, a, a subir y a ¿no? Claro, y de hecho, bueno, en el transcurso de la escuela que te comentaba, donde yo inicié mi diplomado y todo, eh, también esto, tú sabes que el mundo de seguros es relaciones, ¿no? Eh, y en, entre, entre, en, en ese momento, ¿no? Entonces, en ese tiempo, pues eh, tenía muy buenos, muy buenos contactos, por ejemplo, gente que manejaban concesionario de autos nuevos, eh, gente que tenían patio de autos usados que me conocían perfectamente, que sabían cómo yo trabajaba y atendía a los clientes. Entonces, en ese momento que iniciamos el proyecto, hicimos una relación comercial con una de las marcas de concesionario de vehículos nuevos a nivel nacional. Entonces, nosotros como agencia de seguros aseguramos todos los vehículos que este concesionario, que esta marca facturaba a nivel nacional. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, y aparte, eh, iniciamos ya las relaciones con patios de autos usados en el sur, éramos el, el único, la única compañía de seguros en el sur, por ende les quedaba mucho más cerca, antes pues eh, todo era cara a cara, ¿no? Entonces teníamos que, que estar ahí presentes, cada que tenían un negocio enviamos a nuestros ejecutivos y bueno, entre estos dos concesionarios, para que tú tengas una idea, el uno aseguraba... 60, 70 vehículos mensuales y el otro 100 vehículos mensuales, oh. solo en los dos, ¿no? Entonces, aparte ya que la gente empezó, en donde nosotros estábamos ubicados, en, en ese momento pasaban cada 20 minutos, ¿cuántos vehículos? Ah, pero pero pasaba un montón de vehículos, entonces ya veían la marca, ya veían empezaban a ingresar, Se paraban porque pues estábamos cerca de un centro comercial, ya se parqueaban, ya entraban y así nos, fuimos, nos fueron conociendo durante seis años. ¿Sí? Entonces, prácticamente eh, el negocio inició así y, como ves, pues ahora ya somos totalmente independientes y lo manejamos ahora digitalmente. ¿Por qué seguros? No? Primero, es, es, es un mercado fascinante. Es, es, un mercado, es, es un negocio que yo no me aburro. Y eso es importante. O sea, que yo no me aburro. Y si es que lo manejas bien. Te da lo que, bueno, todo el mundo creemos cuando estudiamos, cuando planteamos nuestros, nuestros, nuestros negocios, eh, te da comodidad, ¿no? Bien manejado los seguros te da comodidad, te da libertad financiera. Eh, bueno, como nosotros lo manejamos ya nos da libertad de tiempo. Es lo que creo que todo el mundo busca cuando empieza un negocio. Que, sea que, te, eh, que te dé eh, toda la libertad para tú hacer lo que, lo, que, lo que quieres. Quieres en el buen sentido, compartir con tu familia, con tus hijos, viajar, tener una vida, una, una vida cómoda, etcétera eh, Entonces, en, en seguros, en seguros eh, lo pudimos lograr trabajando los dos eh, con problemas. Siempre hemos tenido problemas, pero hemos tenido clarísimo que un problema es de negocios que no tiene nada que ver con un problema de hogar. Entonces, si tenemos una bronca en negocios que lo hemos tenido muchas veces, se queda ahí. Se queda ahí. No es que... Vamos y nos, nos acostamos enojados y nada por el estilo. Es, un, es una, una pelea de negocios normal, como en cualquier oficina te va a pasar. Nosotros no le llevamos más allá, sino que le damos la verdadera dimensión. ¿no? Yo creo que eso ha sido parte de nuestro, de nuestro éxito como pareja y en negocios. Sí, y de hecho siempre digo que el marcar los objetivos, si tú como, como dueño de un negocio independiente y más aún que trabajes con tu pareja, el marcar los objetivos y los sueños que juntos quieren lograr, eso hace la diferencia, porque no, o sea, no tiene y no va por ahí, psicológicamente te afecta un montón el hecho de que yo quiero esto, pero él quiere lo otro. Tenemos que los dos cuadrar, engranar, que el objetivo es uno y que a eso, para eso vamos. Terminamos de eso y continuamos con otro, ¿sí? Entonces prácticamente la decisión está en que los dos decidan por un solo objetivo en su momento, se mantiene, se trabaja por eso, se esfuerza por eso, se sacrifica por eso y continúas con otro. De esa manera, y la comunicación sobre todo, si es que no hay comunicación, es muy complicado que puedas lograrlo porque prácticamente pues espalda con espalda no se puede trabajar. Entonces, en, en, imagínate, mucha gente, de, de hecho la familia nos, nos dicen, ¿cómo pueden trabajar 24 horas juntos? ¿no? Cuando tú puedes estar en una oficina en Quito y él de pronto en casa o al revés, pero ¿cómo lo logran? O sea, yo creo que también eh, es fundamental, eh, parte fundamental cuando hay una relación de pareja es, es el sentimiento, es el amor, eh, muchos factores que hacen que puedas tolerar muchas cosas que, que se dan en el trabajo y que podrían afectar la relación si es que tú te lo tomas eh, muy en serio, ¿no? Entonces, como dice Jaime, Hemos dividido esa parte y nos ha ido perfectamente bien. Problemas, todo el mundo tenemos problemas, dificultades, todos tenemos dificultades, pero pues ya tenemos casi 20 años juntos entre novios y, y esposos y nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Las compañías de seguros grandes están invirtiendo muchísima cantidad para dejarnos a un lado. A todo lo que somos intermediarios de seguros, eso va a llegar tarde o temprano. Eh, aquí no es eh, sobrevivir a largo plazo porque no lo vamos a hacer. y eso. Si somos brokers, tenemos que saber eso. Este negocio no es de, de largo plazo. En medio plazo vamos a tener unos cambios muy fuertes y nos van a dejar fuera. Lo importante de la transformación es que aprovechar estos, este, estos, estos años que nos quedan antes de que nos reemplacen y sacarle el mayor provecho posible. Si no te, trans, si no te transformas ahora, si no, si no ves que el mundo digital está ahí, frente a tus narices, y tú no lo quieres ver, por, por viejos paradigmas, por formas de hacer negocio, Vas a quedar fuera mucho más rápido. Entonces, a todas las personas que manejan seguros, tienen que enfocarse en que el seguro cambió, ya no es el a uno. El seguro ahora es un producto industrial. Tienes que tratarlo como tal, Tienes, puedes industrializarlo. Puedes vender seguros en masa. No el 1-1, sino modificar tus patrones y tus planes de mercadotecnia y de ventas para adaptarlos a la, a la nueva tecnología y sacar el mayor provecho posible. Si no lo haces, estás cada vez más cerca de desaparecer. Y es, es, tan, es tan fácil como eso, eso, es, eso se va contando. Estuve hablando con mucha gente en Colombia por el asunto del curso. Son las cosas que están pasando en todo lado. Allá también las empresas grandes. Me hablaron mucho de Sura, que, que, que es realmente tecnológica. Acá es de seguros de quinoxial. Todas las grandes aseguradoras están siguiendo el mismo camino. Pero si nosotros nos podemos ver un poquito más allá. En el camino de las, de las compañías de seguros, nosotros como que no estamos en los planes. Entonces, tenemos que, que, que tratar de digitalizarnos, tratar de, de aprovechar al máximo lo que la tecnología nos da, ahora que podemos. Luego va a ser un poquito más complicado. Perfecto. Sí, prácticamente eh, um, yo había leído un libro de, de un... Autor colombiano en seguros, gestión de seguros, es muy bueno. Y él decía que el negocio que más te da dinero, de todos los negocios, es el de seguros. Nada más, como decía pues eh, Jaime hace un rato, el tema es cómo lo manejas. Y si ahorita nos toca a todos mantenernos digitalmente y virtualmente por todas las razones que hemos vivido, eh, nos toca. O sea, no hay de otra. Pero esto a largo plazo, a futuro, va a ser bueno. Va a ser bueno para ti, para tu familia, para, para los tuyos. Y a la final, pues, ahí está la recompensa. Si no, yo tengo muchos amigos, colegas brokers, que ellos, si no van a la oficina y no tienen una cita con el cliente, no pueden vender. ¿Ya? En, en, en, en esta situación les ha tocado, y de hecho me escribían y me llamaban, Deana, ¿cómo lo, lo o sea, cómo me arrepiento? No haberte hecho caso porque esta reunión la tuvimos en diciembre, en una reunión de una compañía de seguros en donde hablábamos y nos preguntaban porque es, es, llama la atención para ellos, llamaba la atención que siendo los dos vendamos cuando otras personas pues tienen una infraestructura mucho más grande y no llegan a las ventas que nosotros tenemos. Entonces les contábamos la historia, les decíamos anímense, miren si deberían industrializarse, hacerlo ya digital en diciembre, hablábamos de eso. Y Jaime les decía en la comida, Oye, pero es que tú no sabes qué va a pasar, de aquí a mañana las empresas se van a dedicar solo digital y tú qué vas a hacer, no, es que yo soy así, a mí me gusta ir a las reuniones con los clientes. Y mira ahora, entonces ahora ellos estaban sentados cruzados de brazos sin poder hacer nada porque pues les toca iniciar desde todo, o sea, prácticamente desde cero. Y, y simplemente esperar a que pase y, y, y que lograr rescatar de su cartera, porque mucha gente si ya le llegó una cotización digital y todo el proceso digital que ya, ya lo hay, prefieren tomar esa póliza que al chico que iba y les golpeaba la, la puerta de la oficina.